A el traspaso de mando que ha de realizarse dentro de treinta y pico de días Y hay muchas expectativas de quiénes van a ser los miembros del gabinete Las medidas que se van a tomar eh, en términos sanitarios Estoy de acuerdo con Adriano Miguel Tejada, el director del periódico Diario Libre Que escribe en el día de hoy que las medidas deben ser sanitarias y no económicas, porque ya aquí la, la economía no se puede paralizar, porque eso significaría una debacle total, aunque también la salud es prioritario y este virus ha venido con fuerza hoy mil y pico de contagiados y como ocho muertos una cosa verdaderamente escandalosa, ha colapsado el sistema de salud pública en la República Dominicana. Desgraciadamente, para este país, este virus vino en medio de un proceso electoral donde los intereses partidarios y políticos son tan profundos que desgraciadamente se le dio más prioridad al aspecto electoral, que a ese aspecto de salud, agregado esto al comportamiento de los ciudadanos, que no es el mejor. Y ya ustedes saben, estamos en una situación sumamente peligrosa y delicada, donde esto puede irse de la mano peor de lo que está y, una, y convertirse en una verdadera tragedia. Esto es una situación que tiene que haber medidas directamente que controle y que haga que el ciudadano tenga que respetar todas las advertencias y las sugerencias que se hacen en ese sentido, los protocolos. Hoy los gimnasios de gran parte del país estaban supuestos a abrir y abrieron algunos gimnasios. imagínense usted. Eh, es, es delicada la situación. Luis Abinader ha manifestado y el equipo que le acompaña que ellos se van a concentrar en tres o cuatro puntos comenzando con el punto sanitario. Y debe de ser así. Debe de ser así porque... A nosotros debió habernos ido mejor o menos mal de lo que ha estado aconteciendo. Buena tarde. Buena. Buena. Bueno, se recayó esa llamada. Entonces, este, ya se crearon, Luis Abinader, él mismo encabeza la comisión de transición, que tiene tres subcomisiones de trabajo para porque antes eran tres meses de transición y entonces ahora como las elecciones se realizaron de manera irregular apenas va a haber treinta y pico de días 41 días desde las elecciones hasta el 16 de agosto de modo que en ese periodo tiene que producirse lo que sería todas las informaciones disponibles y los planes, los planes a poner en ejecución por el nuevo gobierno, que ha llegado con muchas expectativas, la población está en la expectativa, uno de los puntos que más está exigiendo la población, increíblemente, más que el aspecto sanitario, más que el aspecto económico, es el aspecto de corrupción. Y de justicia, la gente está que si le vienen con un cuento y comienzan a rebalar y comienzan a venirle con un cuento como siempre sucede en este país cada vez que hay un cambio de gobierno en las elecciones, muy qué sé yo y la promesa iba y desde que llegan comienzan no que los presidentes no pueden caer presos este pueblo no soportaría otra frustración. Sí. Y no es que haya ni que retaliación, ni haya eh, persecución, pero la verdad es que ha habido un saqueo en este país. Un saqueo que no se puede... Ven acá. Si estas autoridades que se van a juramentar no tienen claro la reacción que se produciría en este país que se vayan preparando, que se vayan preparando. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, don Román. Él ya tiene los plantines que nos llamo. Ah, adelante, ¿cómo está? Estamos bien. Eh, me aquí tienen dos semanas. Semana. ¿Por sabe lo malo que están esta gente? Hola, dos semanas es que no me dado una gota de agua aquí. ¿sí? Usted me llamó ayer y me dijo eso mismo. Que tienen dos semanas... Caramba, pero ¿y qué es lo que pasa a Inapa? Y oiga, ¿cuánto se pega de agua aquí? 715 pesos de agua mensual. ¿Mensual? Mensual, 715 pesos de agua que aquí tengo recibo que si tengo. Y ustedes. Lo llevo al canal. Ustedes no se han apersonado a Inapa. A ver qué le dice Inapa, por qué tienen. Lo que dicen que ellos van a mandar y que esto se resuelve. Ay María Santísima. Y una sequía grande que hay. Tiene tiempo que no llueve. Tiene, eh, mira, es un no, año de no, mucha sequía. Es lamentable eh. porque yo sé lo que significa en un barrio, en una comunidad, en una casa no haber agua. Eso, eso Pero es... a, mí, a mí lo que me preocupa y, de, y de cuy, me vea, ¿dónde, dónde están a, a los camiones? Ahí? Bueno, ya aquí se ha demostrado que si aquí no se exige y se lucha, estas autoridades no hacen nada. Y ahora que perdieron estas elecciones, yo me imaginaré lo que va, pero ellos tienen hasta el 16 de agosto. Ellos tienen que brindarle los servicios a la población, porque ellos van a seguir trabajando hasta que estén ahí. Entonces, ese servicio de agua es indispensable. Ellos tienen que, ellos tienen que, que brindarle ese, ese servicio a la población. Y especialmente urbanizaciones como Piantini, que, caramba, hace tiempo que me están dando quejas de ahí, de que eh, eh, definitivamente... Buena tarde. Buena. ¿En qué sector? En la terrena. En la terrena, oye, ahora es en la terrena que no se escucha. ¿Y qué es lo que está pasando, Dios mío? Gracias, mi querida. Gracias. Okay, gracias a usted. Sí, cu cuando se escuche me da la información. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahora en la terrena, señores, que siempre se escuchaba bien. Ayer llamaron. llamaron de la terrena, sí, oigan caramba. Qué barbaridad. Ojalá puedan este, resolver eso, porque la verdad es que... Bueno, y en San Francisco hoy hubo ocho contagiados. No hubo muertos pero las sala están repleta de las clínicas y los hospitales de personas enfermas. Bueno, este, finalmente ya se definieron. Ustedes saben que hubo dos días de lucha con la quinta diputación aquí en la provincia de Duarte, porque había una disputa entre la comunicadora Mildred Sánchez y el señor Henry Acosta, los dos del PLD, porque ahora aplican un método para escoger los diputados que le dicen el método de Hon, que un diputado puede sacar más votos individualmente, pero si es de un partido chiquito que no saca votos, eso es terrible.